tardes para todos y todas. Catalina, bienvenida. Es un placer tenerte en este espacio. Eh, quiero también agradecer a Francesca por tener la oportunidad de presentarte y que tú hayas eh, muy cordialmente aceptado esta invitación. Entonces, con Francesca vamos a hacer una pequeña actividad antes de iniciar. Francesca, te doy la palabra. Bueno... Catalina Villegas, que es una gran escritora y una persona a la que admiro por su ternura, su inteligencia, su belleza, su profesionalismo en todo. Está pasando en estos momentos pues, por algo difícil y bueno, queremos primero hacer, voy a hacer este pequeño renglóncito de oración y luego un minuto de silencio por el padre de Catalina que ha nacido para el cielo. Los ojos puestos en el Señor. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, están los ojos fijos en ti, Señor. Así nuestros ojos fijos en ti, Señor, nuestro Dios, hasta que te compadezcas de nosotros, ten piedad, Señor. Entonces los invito a hacer un minuto de silencio por, por la pérdida del Padre de Catalina. Amén. Gracias, Francesca. Bueno, bueno, a ti ya. Pues no se presenta esta invitada tan especial que tenemos hoy, Luz Marina. Claro que sí. Eh, bueno, Catalina, como te comentaba, mil gracias por aceptar esta invitación. Eh, quisiera a continuación leer tu biografía que nos enviaste. Eh, Catalina es ingeniera física y divulgadora científica, nacida en Manizales en 1985,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 Reside actualmente en Montreal. Algunos de sus poemas han aparecido en la revista Alep. Eh, parte opcional en Ratos Libres eh, se dedica a la parte de ilustración, pintura, collage y origami. Catalina, muchísimas gracias, bienvenida y te dejo con, con nuestros invitados. Nuestros invitados, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Damos inicio. Gracias. Muchas gracias Luz Marina, muchas gracias Francesca por el minuto de silencio, no me lo esperaba y lo acojo en todo mi corazón. Me parece que estar aquí con ustedes es también una manera de recordar a mi papá, que fue también por él que yo llegué al camino de la poesía. Entonces, pues me conmueve mucho. Muchas gracias. Y gracias por estar aquí, por compartir este rincón de la poesía este jueves al mediodía, eh, pues es un gusto, gracias por la presentación. Yo les cuento que, pues yo escribo poesía de manera muy irregular, muy de vez en cuando, hay temporadas en las que escribo de pronto tres en un mes, y a veces hay meses enteros que pasan sin que yo escriba poesía, y... Y pues lo de los concursos me recuerda mucho a mi papá porque siempre era él que me alentaba a concursar y entonces no era que yo necesariamente tuviera ya un poema listo que pudiera adecuarse al concurso, sino que él me decía, piénsalo, escríbelo, yo sé que tú eres capaz y yo no le hacía caso y como que no le paraba muchas bolas y hasta que el último día siempre él ya casi que enojado me decía, pero siéntate y escríbelo, no importa, entonces... Si sí, obtuve esos reconocimientos es en gran parte gracias a él porque, porque si él no me hubiera presionado, no me hubiera tal vez como animado, yo creo que no, no, no, no los habría logrado porque normalmente escribo es cuando me llega, no no suele ser como para, para participar. Entonces creo que eso me ha demostrado que también puede uno a veces escribir si, si se esfuerza, si se lo propone, no necesariamente es algo que que lo secuestra uno, como siempre había pensado yo, sino que uno hacer como ese ejercicio. Eh, eso me pasó con el de Noche Infinita, cuando tenía 17 años, y el, de, el del Espejo sí era uno que yo tenía, de hecho lo escribí por esa misma época, y cuando lo mandé al concurso pensé, como no, este poema mí casi no me gusta, pero bueno, igual lo voy a mandar, y pues me sorprendí, me sorprendí de que lo hubieran escogido. Eh, yo pues en mis poemas, a pesar de que estudié una carrera científica, no, no son en realidad tan, no están tan relacionados con la ciencia. Hay a veces algunos guiños, como algunas palabras o algunas nociones, pero son, son un poco lejanas, no es que estén tan relacionadas directamente con la ciencia, pero de pronto algunos de los que les lea tendrán como esa especie de, de toque, alguna palabra, palabras como fotones o palabras como electrones. Pero, pero todavía no me he dedicado como tal a escribir ese tipo de poemas. Creo que sí escribí uno a los agujeros negros, pero ese lo escribí cuando era pues como muy chiquita. Por ahí lo tengo, pero no, no lo preparé para acá. Entonces quiero leerles el, de, el del premio de, de la Casa de Poesía que se llama Tríptico del Espejo. Y aquí está. Perdón, que yo aquí lo, lo, lo marqué con, el, con la banderita y me, no me sale ese, me sale otro. Ya, tríptico del espejo. Primero, siempre sucede cuando llego al espejo que alguien ya se adelantó. Esperé entre las sombras mientras todos dormían y nuevamente otros ojos insomnios me asaltaron. Imposible burlar tan asediante vigilancia. ¿Qué hace Alicia para cruzar el muro? 2. Y el espejo fue ventana inmutable cuando nadie se asomaba, relámpago en suspenso, amnésico profeta, como esperando un bostezo del tiempo. 3. Álgebra del espejo. El espejo y yo somos inversamente proporcionales. Para multiplicarme tuve que dividirlo. Y el que yo sí escribí para ese concurso, el, Pensando como, si sí, voy a hacer el ejercicio, voy a escribir algo para la, para la temática del espejo, es este que voy a leer, pero pues ese no, no fue el que quedó, y este sí me gusta, se llama Spiegel im Spiegel, y ese es un título en alemán que tomé de, un, de una melodía de par que tiene ese mismo nombre, y traduce espejo en el espejo, cuando escuché por, por primera vez esa, pues no sé si es una sinfonía, una melodía, eh, a mí pues, me conmovió muchísimo, me gustó demasiado y creo que de, de ahí surgió la inspiración para el poema No ha de ponerse un espejo frente a otro No, no debemos permitirle el vértigo de ser frontera de un abismo sin rostro la nada y el infinito en azarosa simetría No podemos poner un espejo frente a otro y dejarlos atrapados en el eterno conjuro de un palíndromo de espectros. Luego, la luz olvida su sentido y se corre el riesgo de duplicar este universo en su fuga de fotones, o de regresar al origen, donde nacemos siendo viejos y estas letras desaparecen del papel. Y entonces seguiré... Eh, Ahora que les hablaba pues de, de mi niñez con la poesía, eh, yo pasé mi niñez en Armenia y en esa, pues, en esa ciudad de mi infancia ya la poesía estuvo, fue como a cargo de mi madre. Ella era la que me llevaba a unos encuentros poéticos que se hacían con frecuencia, no sé si era dos veces al mes o una vez al mes, pero allá estábamos siempre y en esos encuentros poéticos pues yo era de las niñas chiquitas que leía poemas, y, pero en esa época estaba era, con mi mamá alimentándome como ese amor por la poesía. Y pues estuvimos viviendo en Armenia hasta el terremoto. El terremoto pues nos, nos cambió, nos hizo regresar a Manizales, que es mi ciudad de origen. Y pues por eso les voy a leer dos poemas que hablan de Armenia, porque como que esa nostalgia por mi infancia suele estar presente en mi poesía. Se llama La Casa de Armenia. ¿A dónde se fue la casa con sus techos desvencijados y sus claraboyas de luz macilenta? ¿Sus canaletas donde circulaba la música de aguaceros torrenciales? ¿Las endijas de su piso donde mi mejilla sentía el viento? ¿Dónde está ahora el comején que yo guardaba como arena perfecta? ¿O los huevitos de cucaracha en forma de monedero que yo coleccionaba? En sueños intento reconstruirla, regresar a sus libros amarillentos y carcomidos, ver mi rostro de niña en el amnésico espejo del vestíbulo. ¿Dónde está el patio con su luna hipnótica y sus guayabas olvidadas? ¿Dónde sus paredes palpitantes y sus cicatrices vegetales? ¿O los sonidos de la radio a la luz de velas y el calor de pebeteros? ¿A dónde se ha ido esa cocina de tomates madurando junto a la ventana? y de arepas hechas en la madrugada y el otro se llama tres recuerdos del terremoto las tragedias irónicas del terremoto nos llegan de labios de nuestra madre una amiga y su hija dormían juntas la siesta ese 25 de enero al descolgarse todo el cielo con su peso cae la viga con macabra puntería del lado de la madre dejando huérfana a la niña supimos también que no volveríamos a ver a nuestro gruñón vendedor de libros por catálogo y nos sentimos culpables de las burlas que hacíamos a propósito de su apellido. Los libros del círculo de lectores nos recuerdan irremediablemente al señor Bravo. Despidan de su puesto a un amigo de mi madre porque en los medios lo acusan de saquear whisky de un supermercado. En medio del caos, lo que él llevaba eran croquetas whiskas para sus dos gatos. Como las casas que cayeron y de las que sobrevive apenas algún ladrillo, así sobreviven estas cortas líneas. Entonces, pues ya los que leeré son, son poemas que no, no, no se conectan ni, ni, ni llevan como la misma temática, sino que fueron los que... Algunos de los que seleccioné acá para esta conversación. Y si quieren preguntar algo, comentar, intervenir, adelante háganlo para que yo no me sienta como aquí tan hablando sola, hablándole a una pantalla. Bueno, este es Sin Rostro. ¿Qué maquillaje se ponen los que se atragantaron con la palabra de Panduro, los que enviaron la carta no leída, los que pensaron la carta no escrita? Los que uraños dan tumbos entre la varaunda, los que se rascan la cicatriz evitando que palidezca, y escupen vinagre, los que fermentan su orina y no pueden ya destilar una lágrima pura. Confesión. Soy una bufona. Nunca he usado sangre para escribir poesía, ni he arrancado la pluma de la agonía al pájaro agorero. Soy una bufona. He llevado siempre abrigo, jamás salí purificada del agua. Los ríos escupen mi cuerpo como un bulto insípido. Soy una bufona, jamás me he aferrado al abismo de un hombro para hacer cascada salina. Eh, voy aquí a esta. Falsa alarma con un epígrafe de Gaston Bachelard y las palabras van entre las espesuras del vocabulario buscando nuevas malas compañías. No siempre me llega el poema como un tímido destello de luz brotando de una palabra que se oculta con otros tesoros en cajones a medio abrir. A veces se me presenta como un malestar sordo en las entrañas, una arritmia cardíaca, un relámpago atascado en la garganta, que desvelándome, me lleva del sueño al ensueño, y luego al papel. Turbada, con mi pluma trémula, trazo estas palabras y nada pasa. No hubo poema, ni hubo nada. Es que se lo escribí porque muchas veces me pasa que siento como esa... No sé cómo explicarlo, es como unas cosquillas, como algo que, que me impulsa a escribir y siento que algo va a venir, que, que voy a escribir algo, que viene, y cuando ya me siento a veces es como, sentía la, la emoción poética, pero no la pude no la pude transcribir en palabras y fue solamente como una falsa alarma Perdón. Tienes un comentario acá de José Alfredo Ortiz Vanegas Ah, gracias por leerlos, porque yo no, no tengo ahí Claro que sí. ¿Crees que la poesía debe ser un ejercicio personal para sí mismo, o crees en la poesía como una forma de comunicación? ¿Tiendes alguna de esas dos posturas? Pues, yo creo que necesariamente hay una comunicación entre el poeta y su poema, y... El que, la, el que la quiera compartir con el público, pues, está como en todo su derecho, pero no creo que esté en su deber. Está como eh, transmitiéndoles a los demás eso que él sintió, que ella sintió, pero, pero el que lo lee va a crear su propio poema. Entonces, también cuando uno lee lo que, lo que escribe, vuelve a tener como una sensación poética, vuelve a tener una... Eh, una emoción diferente, uno se lee y a veces no se reconoce, entonces uno pues está comunicándose de manera personal con el poema, pero, pero para mí no, no tiene por qué quedarse ahí. Yo, por ejemplo, los, no he publicado nada porque todavía no, no sé, todavía no siento que tenga una obra suficientemente madura o tal vez coherente, algo que yo pueda decir, esto es un libro, esto tiene una temática. Eh, entonces por eso los he guardado mucho para mí, pero, pero también los comparto como con esta humildad de saber que no siempre estoy tan contenta con ellos, pero me expresaron una, una emoción en ese momento. No los leo tanto como si fueran míos, sino como que yo los escribí y lo veo como algo diferente. Yo los escribí, pero no necesariamente son míos, es como si, yo, como si fueran hijos no reconocidos. Yo, son mis hijos, pero pero qué raros, qué raros son, qué raros se me antojan, por qué escribía yo así, por qué usaba esas palabras. Ese de Noche Infinita es un poema que está cargadísimo de adjetivos, que era la manera pues como así super adornada que yo utilizaba a los 17 años y que preferiría no usar ahora, pero es mi poema. Y pues ya salió a la luz, ya tuvo un premio, entonces pues yo lo comparto, pero... Pero pienso que ya el poema es libre, ya, ya, ya salió de mí, ya no, no es... Es como un hijo, un hijo uno no escoge cómo va a ser, y ya pues va a ser diferente si hayamos querido que sea de otra manera. Eh, muchas gracias, Cata. Yo quiero preguntarle algo a Cata. Sí, claro. <ríe> eh, bueno, mmm, primero que... Uno siempre, como escritor, tiene este ejercicio que, que tú dices sobre tener uno sus libros en un invernadero, en una especie de invernadero mientras crecen y maduran, o hazte cuenta que es uno amasando el pan con harto cariño y la levadura mientras suben. Ese proceso de invernadero lo viven todos los escritores. Yo lo he vivido así como lo estás viviendo tú y, y solamente... Eh, tú misma te vas a dar cuenta cuando ellos se abren como una flor, cuando tú vuelves a mirarlos con ojos nuevos y dices, ah, aquí ya hay un libro, aquí ya tengo un libro para publicar, y me alegra mucho encontrar personas que escriben tan bien, porque para mí tú escribes muy bien, y que se toman el tiempo de pensar, eh, y no se van a la ligera a publicar, como hace todo el mundo, porque en este momento, créeme que todo el mundo es poeta, todo el mundo es poeta, entonces cuando se toman esos espacios de reflexión y de sabiduría y de apreciación personal sobre su propia poesía, pues ahí es donde está la maduración de, del asunto y la belleza también, para mí estarían perfectos en una publicación, mira, yo que los escucho de afuera los escucho muy bien, esa eh, una, era una parte, la otra es que veo... Dos, dos estilos literarios en tu poesía, uno muy de Bukowski, de Hattin, que ellos encuentran la belleza en lo, digamos que en lo grotesco, en lo burdo, ¿quién va a decir que, que la desesperanza o que la sangre va a ser una palabra bonita en su poema? Y ahí están. Entonces, por un lado está esta corriente que veo en tu poesía, y la otra... Es una más dulce, más tierna, es una voz más, más, de, más de la niña, más de la niña, más del mundo interior. Y también es muy hermosa, porque está llena de, de una ternura y de una creatividad maravillosa. Pues a mí no me quedan sino pues solicitarte y bueno, y seguir escuchando la charla. Esto era lo que yo, pues esta es mi apreciación en este momento, sobre tu bella poesía, Catalina. Te felicito. Muchas gracias, Francesca. Gracias. Sí, yo a veces tengo estas dos, eh, esas dos inclinaciones y es verdad, en ambas encuentro algo estético. Voy a seguir. Ahorita que dijiste flor, tengo justamente uno que seleccioné, que salió en la revista Aleph. También es muy viejito, una flor. Enigma del viento subterráneo, de la entera música escondida. Una pregunta y luego un pétalo, perpetuamente danzando en la frontera del mineral y la, y la ceniza. irisado fractal y tentación para la brisa cansada, diminuto capricho de un ángel lactante. Inercia, la lentitud de las hojas otoñales, de las horas que se persiguen, las ventanas y sus secretos en común. Yo también bajo la lluvia que me abarca. La tarde inclina su cintura en los tejados y en las manos de los niños hambrientos de mariposas. Parece que esperáramos, incluso las ventanas, la última pincelada. El rostro de mi madre. Toma tu rostro entre tus manos, tu cabeza pesada como una luna y ponla sobre el lecho. Solo cuando duermes, tu rostro tiene vida propia. Frente a ti, tan cerca que siento tu aliento, me detengo a observar tu piel. Pequeños poros respirando. Pecas con las que pude haber imaginado constelaciones para ayudarme a memorizarlas. Arrugas que trazan el mapa invisible de tus gestos como un origami desdoblado. Te observo dormir con residuos de maquillaje, con la línea de lápiz azul que nunca me gustó, con la piel brillante como madera de guitarra y con un sutil bozo que solo notará quien te observe largamente. Me pregunto cuántas de esas células serán completamente nuevas en unos años. Células hijas persistiendo en ser pecas, donde sus viejas madres murieron, logrando que tu rostro sea el mismo aunque sea todo nuevo pero más viejo y cuando ya no estés ¿cuántas de ellas serán las últimas células hijas en enterarse de que no duermes? yo también tenía poemas a mi papá pero yo creo que esos no los voy a leer porque de pronto me pongo a llorar ay, caca. Eh, pues eso, a esa pregunta también iba yo, pues les quería también comentar a ellos que en tu poesía no es algo así que haya aparecido de la noche a la mañana, también es un legado que dejó tu padre en ti, que era por los videos que yo he visto y por las poesías que he escuchado, que han, le que han leído él y lo que tú has comentado, era también un gran poeta, nunca se apresuró a, a publicar, desafortunadamente dejó toda su obra inédita. Pero quería preguntarte por eso, si que nos contaras algo de tu padre, algo de, de tu niñez, si, si se puede, no sé, Catica, si, sí, si pero lo puede claro. Sí, sí, eh, pues mi papá también es de Manizales, era de Manizales, eh, él estudió física, entonces pues también de ahí es que me viene el amor a la ciencia, a la física, eh, pues no terminó la carrera. Y siguió como por su cuenta, a, pues como a tratar de, de hacer inventos, de, de encontrar como soluciones de energías alternativas. Se dedicó a estudiar por su cuenta todo ese, todo ese campo de, como del futurismo, de, de, de cambiar el mundo sin, sin contaminarlo. Y pues era invitado a convenciones de inventores, a exponer pues sus proyectos, proyectos de recolección de agua lluvia, cuando en esa época todavía no se hablaba de eso, entonces pues era como un precursor. Él hablaba de la energía eólica también mucho antes de que esto fuera pues algo, algo actual. Entonces él, él, él investigó mucho eso, pero de manera pues muy personal. Y la poesía era algo pues que él sí hacía de manera mucho más constante y mucho más asidua que yo. Los poemas de él son generalmente largos, son casi siempre de dos páginas o más. Poemas que siempre tienen rima. Y pues el día en el que yo nací, él escribió un poema que hablaba de cómo... El poema comienza diciendo, esta es la noche, pequeña mía. Y luego dice noche en varios idiomas. Eh, nacht, nacht, nuit, night, nietzsche. Y entonces eh, tiene como ese... Ese refrancito al comienzo y después, porque el poema no lo he podido encontrar y me gustaría mucho recuperarlo, pero el poema hablaba de cómo yo en la vida eh, iba a enfrentarme a muchas noches, a noches oscuras, noches pues asiagas, todos los problemas de la vida. Entonces en ese poema, como que a pesar de que yo estaba recién nacida, envueltica, como toda frágil, él no quiso que el poema fuera solamente palabras de ternura, sino una especie de, de advertencia también sobre el mundo, sobre todos los, pues, todos los inconvenientes que uno iba a, a tener. Entonces, como él siempre me leía mucho ese poema y a mí me llegaba tanto ese poema, pues yo siento que, que él siempre me esas semillas, esa semilla por la poesía. Y, y él en Manizales pues tenía su círculo de amigos como de tertulias poéticas, publicaba en algunas eh, como algunos folletos de poesía también en separatas y, y se la pasó pues como que los últimos años participando mucho en concursos, sobre todo en los de poesía inédita porque él como que pensaba que era mucho más grande el poder decir tengo un premio a autopublicarse. Solamente al final fue que accedió y ya me había dicho en los últimos, este último año, en los últimos dos años, me dijo, no, ya, yo ya no confío más en los concursos, ya mejor publiquemos, y le dije, listo papi, vamos a publicar, pero pues estando aquí lejos, también lo de la pandemia, todo como que yo lo dilaté, no sé por qué, pensé como que todavía iba a poder hacerlo más tarde, pero sí, y pues esas como la muestra de su sensibilidad, siempre siempre escribía, escribía mucho, y él sí escribía más sobre ciencia, él sí, muchísimo, en sus poemas. Gracias, Cata. Cata, acá también tengo una pregunta, eh, de claro, sí. un invitado, Cristian Rincón, dice, numeral 52, citando tu poema, ¿qué buenas malas compañías te ha permitido la poesía? Buenas y malas compañías... Pues yo creo que no son malas compañías, tal vez la única mala compañía a veces es la soledad, pero la soledad no es tan mala, la soledad es a veces la mejor de las compañías. Yo creo que, que uno a veces tal vez encuentra poesía que es la que le enseñan en el colegio, cosas a veces como muy, muy tradicionales, y pueden como... Contaminarlo a uno puede que de manera un poco negativa porque uno al verlo desde, desde, desde la experiencia académica pues lo ve como si fuera algo a seguir, como las reglas que hay que, que, hay que respetar en la poesía. Yo lo digo es por mi caso personal y por, y por las clases de español que tuve, entonces el no haber tenido de pronto otras entre comillas malas compañías o entre comillas de pronto las, las buenas compañías que son poesía que uno no, que uno no ve en el colegio, pues puede uno como que de pronto desanimarlo, desviarlo. A mí como siempre me ha gustado jugar con las palabras y tratar de eh, hacer cosas diferentes, no, necesari no necesariamente poesía. Pues para mí no era tan difícil en esa época escribir con rima, escribir con métrica, pero gente, la gente que pues haya tenido ese tipo de profesores como yo tuve, sí se podría desanimar y decir, no, la poesía pues es como encasillada, hay que, hay que tener como esa eh, como esa camisa de fuerza, que yo creo que eso puede desanimar, y para mí esas serían como las malas compañías, como el, el adherirse tanto a un canon, cuando uno ya se libera de eso y, y puede conocer la poesía desde tantas otras maneras pues se da cuenta de que va a encontrar una con la que pueda resonar, entonces me parece que es muy importante buscar esas malas compañías y eh, salir de lo que le enseñan a uno tanto en el colegio, que no digo que no sea importante, pero que, pero que puede ser como limitante. Quiero decirle algo a Cata, Señora. respecto a ella lo, lo que estás contando de tu papi, que él escribía con una métrica, con una como por una regla mejor dicho, y a mí, esa poesía que se escribía antes, te cuento que para mí es una joya y es un tesoro. Pues eso es algo que, que ya no se encuentra. Y, y bueno, ¿y qué sucede cuando tu padre ve que tú rompes con la norma, que tú ya quieres hacer el verso libre, que ya encuentras otras formas? ¿Qué opina él? Fue dime, duro, dime. fue duro porque él se reía y porque él decía, como, ah, poesía de hoy en día. Que, que solamente mezcla imágenes que no tienen nada que ver y, y que pues que no tiene para él algo que no tenía rima era como algo que no tenía musicalidad entonces a mí me daba pena mostrarle a veces mis poemas porque pues no tenían rima entonces yo me sentía como como un poquito transgresora porque porque yo no quería que rimaran sí sí estoy de acuerdo en que son una joya pero pero pues a mí casi no me gusta <risa> no sé Casi no me gusta porque me gusta más que la palabra que vaya en el poema, sea la palabra que, que, que aparece como con esa fuerza, la palabra que surge, y no necesariamente la palabra que tenía que acomodarse ahí como, como un rompecabezas. En cambio él sí, él sí defendía pues, todo el tiempo la, la, la poesía con, con rima, y como unas métricas más tradicionales, aunque en la métrica no, no creo que él... No creo que él respetara tanto pues como ese tipo de métrica, pero sí la rima, la rima sí para él era importante y a veces, no sé, por, como que para mí hace que, que el poema no vaya a la misma, como a la misma región, no sé si el cerebro o qué, pero como que el poema ya para mí es otro tipo de, de experiencia y no y no la de estar viendo las palabras ahí con su, con su potencia, con su presencia, no sé, para mí se vuelve algo más musical. Eh. Sí, definitivamente cuando le buscan la rima, como tú dices, son palabras que de alguna manera se deben de acomodar al poema, pero deben también responder a la voz del propio poema. Claro. Y sin sí. embargo también en, en la tuya también hay musicalidad, en tu poesía también hay musicalidad, así no haya rima. Yo sí. quisiera que en este momento hiciéramos un ejercicio de definir qué es poesía para ti, Empezando a, a, a pensar o a reflexionar en ese momento en que te sientas, ¿sí? como definirnos en tres o cinco palabras, por ejemplo, silencio, respeto, bueno, lo que tú consideres en cinco palabras, ¿qué es ese ejercicio de poesía cuando tú lo concibes? Esa es como mi, mi, mi pregunta o mi. mi quiero que me, que me respondas esto. Uy, esa pregunta me parece muy difícil. Yo creo que. La poesía, uf, es, no sé cómo definir la poesía, porque Mira, la poesía, sí, la poesía es, yo es, la veo como un acto contemplativo, pero no se limita a describir lo que uno está sintiendo, sino que, se, sino que crea como otro universo, crea algo, El, la poesía para mí no es algo tan pasivo como relatar con otras palabras lo que pasa, sino que es crear un, un ser ahí, pues como si la poesía fuera un ser, o sea, uno está creando algo a partir de una emoción. Puede uno hacer un ejercicio intelectual de observar algo, contemplarlo, observar muy bien, yo creo que para ser poeta hay que observar muy bien, pero no es tanto para mí o no es suficiente con ese ejercicio intelectual ni con el ejercicio contemplativo, sino que si uno, uno como que vomita algo que lo está, lo está incomodando porque, porque es una necesidad, no sé. Yo por eso es que a mí a veces me cuesta eso de escribir con un objetivo o escribir para un concurso, porque cuando yo escribo es más porque me surgió esa necesidad de, de escribirlo, dado que lo que me pasaba me arrebataba y no... No lograba desembarazarme de esa sensación. Sí, y es la primera vez que escucho una definición tan bella, ¿sabes? <risa> porque para todos es una experiencia distinta. Para todos, créeme, es una experiencia distinta. Y yo quería llevarte exactamente a ese plano, a que tú misma te miraras qué sucedía en ese momento cuando empezabas a crear. Entonces has dicho muy bien que es la contemplación, porque la contemplación va mmm, en la mirada. En lo que tú ves, en las imágenes, en cómo cómo es lo que te rodea y cómo te impacta, y cómo impacta eso el ser. Y esa es una de las características de los buenos escritores, Catalina. Lo que es la observación, la contemplación, el crear es como dar vida y como tú dices, es como como mitad desde el ser Esas palabras palabra sí. vomitar es, no es muy linda, pero es muy, da mucho alivio Sí, o dar a luz pero es que, claro, para mí contemplar lo que quise decir fue que no era suficiente porque el que contempla es como un recipiente que está muy, de, muy despierto, muy receptivo y eso es importante, esperando que lleguen las cosas para canalizarlas y convertirlas en algo de ahí se pasa el poesía, pero para mí es algo que va más allá y siento que no solamente se limita a, a estar despierto, a estar receptivo, sino a, a que está, es algo visceral que pues tiene sí. que salir. Mira, mira que la poesía, digamos que la poesía sucia de Hattin, de Bukonsky de y de otros que no recuerdo en este momento, se basan precisamente en esa palabra que tú has dicho, es, un, uh -huh. es algo de las vísceras, es muy visceral. Y es ese movimiento desde las vísceras y desde el interior hacia afuera y de afuera hacia adentro. Y eso es un movimiento y es como un círculo que va y viene y va y vuelve y así. Entonces, en ese sentido, pues muy bello eh, este pequeño ejercicio que has hecho. Porque yo quería eso, eso es un código, Cata, es un código que uno tiene como como secreto con uno mismo al momento de hacer poesía. Entonces, reconocer ese código al momento de escribir es para uno como escritor muy bonito y también compartirlo. Muchísimas gracias por responderme la pregunta. No, gracias a ti por hacérmela. Eh, creo que como que no, no recuerdo si, si, si ya me habían hecho antes esa pregunta o si yo mismo me la había hecho, no sé. Voy a leer este que se llama Beso. Antes del beso eres sombra y criatura en suspenso. Nube oscura a punto de descargar su rayo. Corcel andariego que regresa a mí, silencioso y sediento. Tu boca llega desde el aire. Se descuelga como el pecho de un petirrojo. Nuestras lenguas, órganos inquietos, siempre húmedos y desnudos. Son dos animales de agua que resbalan en su abrazo. Moluscos ondeantes y eléctricos que se expanden o se contraen se ahuecan o endurecen siguiendo una líquida danza de formas mutantes compenetrándose. El silencio después del beso es ardiente anticipación. Descomposición. Flor cerrada, gruta clausurada, recinto que no se abrirá para mí si al menos por esa herida de tu alma me dejaras entrar, pero afuera me dejas, donde el frío y el olor mineral de la tierra absorberán mis huesos enmudecidos. No soy flor marchita, soy la semilla que no germinará, soy ese bulto de carnes y de piel que no gemirá, mi boca muda exhalará un clamor de aire negro. Las sábanas le cuentan sus secretos a la luna. Bajo una luna de fósforo, ella pasea su mano entre las sábanas extendidas en el patio. Huelen a jabón azul y rayos de sol. Hoy en ella enjuga sus lágrimas, en ellas. Mañana habrá de doblarlas y guardarlas en un cajón. Ignorar todo esto, como nunca sabrás de mí, bien podría desaparecer en silencio, no muriendo, sino despacio, disimulando mi presencia como una flor que cierra su corola, o como una flor que sigue ahí, sin ser vista. Ahora, escribiendo estas palabras, pensé en esas flores que nadie vio, en las mariposas que se encuentran en sus últimas horas las nebulosas que no veremos nunca, las canciones improvisadas, y entendí lo pueril de esos primeros versos. Los hombres. Los hombres no nacen en los árboles. Los hombres no nacen de los hombres. Fueron niños, y antes de ser niños, fueron mujer, fueron la madre. Los hombres, cuando están muriendo, recuerdan a la madre. Las madres, cuando los están pariendo, los saben mortales. Ve ahí hay como rima, ¿cierto? Lo que queda... No, no, no le di rima, pero sí está muy hermoso ese poema y muy profundo. De una reflexión muy profunda me gustó mucho. Gracias. Lo que queda. La luz constantemente está huyendo y de cada cosa el aroma arrebata su esencia irrecuperable. Ninguna nota regresa a su guitarra. Mis lágrimas sobrevivirán a mi corazón. ponerle marcador a ah, Ana ah, no, aquí está pero ya voy a decir otro Discontinuidad de las almas deambulo por estas calles tratando de encontrarte de recrearte de decir esto no es un sueño alargo mi mano y no encuentro la tuya encuentro este ladrillo esta presencia que apenas es viento este vacío que imita tu forma este instante en que te acabo de perder. La mano que está posada en la redondez de mi seno no es tuya, es mi mano y es tuya. Otra vez me doy cuenta de la discontinuidad entre mi alma y la tuya. Y el que voy a buscar, que fue el último que escribí, raro que no lo encuentres. Ah, no, sí, ya sé dónde está. O si quieres respondo alguna pregunta, es que no encuentro el poema que, que estaba buscando ahorita. Me preguntas ahorita, ¿cierto? Ah, la encontré. Ya. <ríe> Se llama Vanitas. Cuando esté muriendo de arte y no de amor, y una voz de tenor exclame Catalina, gusanos de terciopelo alistarán la púrpura, la sangre llegará a su definitivo cansancio, exhausta de oxígeno excesivamente férrea, noche de un sueño subterráneo, noche del grito que rompe la clepsidra, cuando muera de arte y no de amor, de mis huesos saldrá yeso y un manceo esculpirá mil cráneos diminutos, ninguno recuerda a un gesto, mi ojo izquierdo llorará cuando el derecho secuestre el último fulgor, cuando muera de arte no sabré del dolor de decirme adiós. Y Cata, poquito. una pregunta. Sí, señora. Quisiera saber cuántos poemas tienes escritos, cuándo te proyectas, no sé, a la vuelta de un año, dos años, publicar. Yo Quisiera saber cuáles son tus proyectos. No, pues yo tengo escritos tal vez no más de 100. Y... No, pues proyecto, en este momento estoy pero en otro libro que es, que es en colaboración y estoy aportando más que todo con ilustraciones y sí. algunos poemas, pero que sea un libro completamente mío, todavía no me lo he puesto como, como un objetivo concreto, había hecho uno con algunos de los que les leí y con ilustraciones, pero es que como que ya casi no me gustan, <ríe> no sé, no sé, como que yo los leo y siento que quisiera... Hacer algo totalmente diferente, algo nuevo, y por eso es que no, bueno, no me animo ya, ya los ilustré todo, ya está listo, pero no sé. Cata, pues yo te digo que están muy bellos tus poemas, que mereces mm -hmm. compartir toda esa, esa belleza y ese conocimiento con los que te queremos leer. Yo te animaría mucho a, a seguir adelante con ese proyecto de publicarlos y ya los tienes ilustrados y todo. Muchas gracias. Yo sé que hay mucha gente a la que no le van a gustar, pero qué rico que hay gente a la que sí. <ríe> qué bueno. Eh, no, otra cosa que, que, es que... Sí. Perdona, creo que a todos nos hago encantado tus poemas, ¿no? Y sobre todo que son muy disidentes, muy expresivos. Quisiera preguntarte, Kata, eh, ¿qué es lo que más te inspira cuando piensas escribir? Cuando ah, piensas crear un poema, ¿de qué, de qué, de qué, de qué te rodeas? como es tu ambiente? Porque yo sé que muchos poetas escriben y cuando vuelven a leer sus poemas, como tú dices, eh, vuelven a replantearlos a veces totalmente. No, el original realmente nunca es el, el que final, pública, ¿no? Siempre tienen unos cambios. Entonces, cuéntanos, ¿tú ¿qué te inspira? ¿Cuál es tu proceso para escribir los poemas? Pues, a veces estoy... No, estoy como haciendo cualquier otra cosa y, y de repente eso me distrae la, la necesidad de escribir sobre algo que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, como la necesidad de parar o que me estoy empezando a quedar dormida y, y hay una idea que me viene en ese momento a la mente, entonces como en el poema que les leí de Falsa Alarma, algo que, que no me deja dormir y que se convierte como en ensueño, pero no siempre lo logro poner en palabras. Eh, a veces es como algún sentimiento, puede ser la nostalgia. Si empiezo a tener nostalgia por algo, pues es como que muy probable que de ahí salga, salga un poema. Como extraño a mi familia que está en Colombia, entonces eh, este poema que escribí sobre mi madre hace poco también fue porque la extrañaba, cuando me acuerdo de mi infancia y me acuerdo pues como de las cosas que hacía mi papá. Entonces empiezo a recordar y escribí un poema, recuerdo la, la casa de Armenia, entonces del terremoto pues de ahí me acordé de esas anécdotas y salió un poema, y otras veces es leyendo, estoy leyendo algo, y, eh, y esa reflexión pues no se convierte como en una reflexión ensayística, sino que la reflexión se convierte en poema y, y de ahí sale, y ya, es como que casi siempre... Cata... <risa> Eh, quiero decirte que, que este recorrido que nos hace sobre tu poesía y la manera como construyes y como creas, es algo que yo he escuchado, créeme, en muchos escritores buenos, y gente importante en la poesía, que han llegado lejos con su poesía. Y es una fuerza interior que te alberga. Y esa es la que, que te habla a través de la nostalgia. Esa es la que te dice, no me gusta este poema. Esa es la que te critica tus propios poemas. Y es esa lucha interior contigo misma y con esa fuerza que se llama poesía, que hay que reconocerla y aceptarla como nuestra, como nuestra otra alma, como nuestro otro abrigo, nuestra otra piel. Y, y hay que también escucharla y todas las características que has dado es de esa fuerza que está presente en ti y siempre te habla y te dice esto, aquello no quiero esto así quiero que mi poesía sea de tal y tal o, otra manera y eso lo tienen los grandes Ay, Francesca, muchas gracias qué bonito <risa> nunca me, nunca pensé eso pues, sí no como que nunca hablo de Nunca comparo o hablo con otras personas, ve, ustedes, o sea, es que los inspira, cómo escriben, porque... Hay que... Pues, sí, es... hay, hay como que sentar a la, a la Catalina poeta delante de la Catalina científica y hablar con ella muy seriamente. <risa> <Sí>. <risa> y ese ejercicio es fabuloso hacerlo. Y en esa medida empiezas a hablar con tu fuerza interior de poesía y ya se ponen de acuerdo y ya luego publicas un libro así hermoso como lo tienes. Gracias. Yo quería solamente para terminar eh, decir que en esta cuarentena quise también intentar escribir haikus que de lo poco que pude estudiar es que tienen una estructura de 17 sílabas, 5, 7 y luego 5 sílabas, entonces ahí estaba también esa especie de, de, de, de camisa de fuerza que había que respetar y, y para mí fue más cómodo de lo que pensé. O sea, no necesariamente el hecho de que yo escriba verso libre quiere decir que entonces sea lo único que yo, pues como que quiera hacer. Entonces quise escribir haikus y pues como son tan corticos, igual les leeré unos tres. Eh, este dice Pimienta Rosa. Eh, perdón, lo voy a leer con otra con entonación. Pimienta rosa perfuma nuestros besos, perlas que ruedan. Te cuento que el ejercicio está muy bello y muy bien hecho, Catalina. Nosotros vamos a tener aquí con Luz Marina invitada a una chica que se llama, yo creo que tú la conoces, la Margarita Lozada Vargas, ella escribe también de una manera muy breve, no Jaipus, pero sí de una manera muy breve, igualita. Haz de cuenta los poemas de dos o tres rengloncitos. pero son tres rengloncitos que te llenan, que te llegan al alma, que te mueven. Y así están estos que estás escribiendo, es un ejercicio maravilloso el que haces. Gracias. A paso lento deshago el camino, me vuelvo noche. Y de pronto aquí otro notas lejanas eclipse de campanas mi propio eco y pues ya se acabó el tiempo o oh, no yo, si quieren <risa> sigo si quieren sigo Lo que no, no, no, pero yo no te puedo dejar ir sin una última pregunta aquí sí, claro. Gabriel Garzón te comenta, pregunta según Freud, los sueños son las emociones enterradas en la superficie subconsciente que suben a la superficie consciente y se exteriorizan. En tu ejercicio poético, ¿crees que la poesía puede llegar a tener una definición similar? Sí, sí yo creo que sí, hay como una correspondencia ahí. Porque muchas veces el poema sale y uno cree que salió de la nada, que era lo que yo decía ahorita, que... No, no, no tenía pensado escribir sobre un tema, no era que yo me sentara a pensar, bueno, voy a escribir sobre una lámpara, qué pienso sobre la lámpara, sino que está esa emoción ahí como oculta y escribir el poema es ser capaz de hacerlo surgir a la superficie, entonces yo creo que sí se parece mucho a eso, a sueños que uno olvida, y de pronto ese es el poema, un sueño que uno olvidó, una sensación que tuvo tal vez durante la vigilia y quedó convertida en algo subconsciente y el poema lo ayuda a surgir a la superficie. Puede ser eso, pero pues yo de psicoanálisis no sé, entonces no sé si sí es, pero lo veo como que puede ser algo similar porque, porque no, no, siempre, no siempre soy capaz de escribir con un tema en la mente, sino que surge muy de la nada, muy como con un ejercicio de... De, de pescar cosas del, del subconsciente. Y sí me ha pasado también que he escrito poemas, bueno, solamente creo que una vez, escribí un poema de un sueño muy lúcido y muy extraño que tuve, y pues también si uno tiene sueños muy raros creo que puede de ahí sacar poemas como extraños. Catalina, muchísimas gracias, eh, José Alfredo Ortiz Vanegas, Cristian Rincón, Gabriel Ángel y demás personas que hicieron sus preguntas, Francesca, a ti, por traer a tu tan excelente poeta, Catalina, me encantaron tus hermosos poemas de verdad que fue un espacio muy agradable y te, y te deseo pues que vuelvas después a acompañarnos, ¿no? esto va a ser tu espacio, cuando quieras cordialmente bienvenida. Gracias muy a ustedes bienvenido. por la invitación. No, a ti. Eh, entonces te espero eh, cuando desees, cordialmente en bienvenida a, a los invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, también para ti y para todos, que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Catalina. Un abrazo y cuídate mucho. A ti, gracias. Bueno, a ti un abrazo. Igualmente.